¿Y cómo te hiciste tan rico? Sí, gracias. ¿Cómo, por la oportunidad. ¿cómo tanto dinero en tan pero, poco tiempo? Creo... Ricardo Anaya, Ricardo Anaya. Se nota lejos es que eres un gandaya. No eres un santo, eres bien rata. Saliste porque todos los demás. Para el país salvar de la corrupción. Tú y el pan dicen ser la salvación. Pero el resultado más... de. Es un espejismo. Con tus 48 mil pesos mensuales, no pagarías todas tus comodidades. Por eso andas pidiendo noches, porque tu vida es de derroches. Ricardo, Anaya, Ricardo, Anaya, se nota en leguas que eres un canalla. No eres un santo, eres bien rata. Saliste porque que todos los demás. Dices que vives una vida muy austera, que tu fortuna tiene una explicación. Pero vives con Ricky Ricón. Tu 3 de tres fue puro vacilón. Eres ejemplo de malinchismo Tu familia viviendo en Atlanta Mientras aquí nos lleva la chingada También al pan Has pasado a trasquilar Con tus viajes business class Ya parece rockstar Ricardo Anaya, Ricardo Anaya sí. Se nota leguas es que eres un gandaya No eres un santo, eres mi rata Saliste porque todos los temas Primer lugar, ¿Cómo, no? ¿cómo estás, mi querido amigo? Muy bien y tú. Acuérdate que por aquí es imposible. Sí, lo tengo clarísimo. ¿Te, te voy a mandar un mensaje, no, si sí lo leí. Si gana 48 mil pesos en el PAN, ¿cómo le hace para pagar una renta? ¿Cómo le hace para pagar la colegiatura de los niños? ¿Cómo paga la hipoteca?